Como presidenta de unidad de base nosotros estamos apoyando al 100% la comunidad del Crucero basilio Basilios por la situación que ya antes han mencionado tanto los padres como algunos profesores. O sea, estamos apoyándolo de una manera al 100%, al mil por mil estamos apoyándolo porque sabemos que el 4% que debe estar destinado para la educación lamentablemente no está llegando. And trying to deal Nous Nous un peu de temps. Nous avons eu un peu de temps. Nous de temps. Nous avons eu un peu de temps. Nous avons eu Nous un de Nous Nous de de Nous Nous de Nous de I'm <laughs> gonna